Hace nueve años, salimos a las plazas y a las calles para exigir una democracia que nos representara realmente. Apenas tres años después, demostramos que podíamos. Y ahora tenemos representación en la mayoría de las instituciones y los municipios. En Castilla-La Mancha conseguimos romper el bipartidismo y sacar a Cospedal. Pero el cambio acabó en pausa. Desde Cuidando Podemos en Castilla-La Mancha queremos recuperar el espíritu que nos sacó a las calles para construir, desde la unidad, un proyecto que nos devuelva aquella misma ilusión que vivimos. Por una Castilla-La Mancha feminista que ponga los cuidados en el centro y no deja a nadie atrás. Por una Castilla-La Mancha que defienda nuestros servicios públicos como garantía de nuestros derechos. Por una Castilla-La Mancha donde vivir en un pueblo no suponga un riesgo para tu salud. Por una Castilla-La Mancha, ecologista y animalista, que no apueste por cementerios nucleares y respete todas las formas de vida. Por una Castilla-La Mancha cuya economía no sea la eterna subordinada de Madrid. Unida, cuidadora, con oportunidades, digna, con memoria democrática, ecologista, ilusionante, animalista, municipalista, en movimiento, justa. Asamblearia, dialogante, viva, activista, desde las calles, joven, con experiencia, con futuro. Eso es por lo que nacimos y por lo que hemos luchado siempre. Por eso, esta nueva etapa la vamos a construir volviendo a la coherencia y a nuestros orígenes del 15M. Desde Cuidando Podemos queremos una Castilla-La Mancha progresista, ecologista, feminista de justicia social, animalista y de memoria democrática. Por eso hemos empezado a regenerar un Podemos unido que luche por los derechos de la mayoría social junto a los movimientos populares. Necesitamos volver a las instituciones para garantizar que se hacen políticas progresistas como está consiguiendo Pablo Iglesias en el Gobierno de Coalición Progresista. Crea, cuida, construye. Una Castilla-La Mancha contigo. ¡Sí se puede!